Madre mía, qué complicada. El 15M significa muchas cosas. Significa desde compromiso y, y despertar, porque hay muchos que llevamos mucho tiempo indignados, pero era como, no, en España no, en España no se despierta nadie. ¿Has visto lo de Tunis? Sí, pero en España no se despierta nadie. Desde despertar hasta la amistad y la, los vínculos de trabajo que se hacen.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 Me conmoví, dije, algo muy bueno está pasando, que hay tanta gente en la calle y con tanta alegría. Entonces, bueno, yo siempre he querido cambiar el mundo, siempre. Y cuando ves a la gente así, es como que lo mejor de, del ser humano aflora. Dices, momentos propicios para que el sistema violento y deshumanizado que estamos viviendo caiga y salga lo mejor de los seres humanos. Entonces para mí el 15M es eso, es la manifestación de lo mejor de los seres humanos que llevamos dentro. Y es el ponerse de acuerdo y, y el encontrarnos y decir que queremos un mundo diferente y lo tenemos que construir nosotros. Es un despertar. Estoy encantada. <risa> He contestado muchas veces a esa pregunta. Esa pregunta la contesto cuando llegan personas nuevas dentro. Y te miran y te dicen, pero el 15M que está haciendo, pero cómo es, que vamos... Y yo siempre miro a la persona y le digo, tú estás aquí y me estás hablando. Eso es lo que el 15M hace, el 15M junta a la persona. Vivimos desde hace muchos años una especie de falta de confianza de la sociedad en sí misma, es como si el ser humano dudase en estos momentos, ya digo, desde hace tiempo, de ser capaz de construir una sociedad justa, una sociedad mejor, de mejorarla. ¿no? Eso supone, claro, que se llegue a un, a un cinismo y un desencanto terrible, ¿no? a abusar los unos de los otros, porque total, es, y, y sobre todo, y también de abusar del planeta. ¿no? supuesto poner en valor y poner en actividad pues, la necesidad que teníamos muchas veces, bueno muchos ciudadanos de reivindicar que haya una serie de derechos sociales mínimos. Un momento cuando todo el mundo se ha dicho ya basta, pero no ya basta, eh, vamos a destrozar todo, ya basta, tenemos que cambiar algo o muchas cosas y tenemos que reunirnos para hablar de este tema, antes de cambiar cualquier cosa. Y el ver que el sentarte y el trabajar con otras personas y al construir colectivamente, pues aparte de que descubres cuestiones nuevas, también puedes cambiar las cosas. ¿no? Estamos trabajando todos unidos, eso ha pasado un montón de veces en la historia, masas que se unen y se levantan, pero para mí la diferencia clave es que en el 15M se respeta completamente la individualidad. El individuo es importante como individuo. Entonces, El 15M es la suma de muchos unos que hacemos un montón para cambiar. Eh, ante todo tenemos que entender que es, es un movimiento fresco, nuevo y sobre todo heterogéneo.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 ...principalmente yo creo que es vida, es decir, vida en todos los sentidos... ...vida política, a nivel personal... ...yo creo que todo el mundo que hemos estado en el 15 hemos, hemos, hemos, hemos insuflado... ...una vida y una energía que no tienen precio... ...es decir, ese, ese sentimiento de estar vivo, de poder cambiar las cosas... ...de ilusión que durante tantos años hemos tenido... ...yo creo que desde que tengo conciencia de incapacidad de, de cambiar cosas... ...en la cuestión, por ejemplo, del liderazgo... ...la ausencia de liderazgo... ...la ausencia de portavoces permanentes claros... ...la desesperación que tienen los plumíferos de la burguesía... ...y de los partidos por volcar a los interlocutores válidos... ...eso es la caña. Para mí el movimiento 15M es... Eh, ...algo que llevábamos esperando... ...mucha gente muchísimo tiempo... ...algo que ha demostrado además... Eh, ...cuestiones que explicábamos... ...sabes, que era total y absoluta confianza en la gente... ...o sea, llevábamos esperando esto muchísimo tiempo... ...porque al final la gente hasta... ...y demuestra otra vez que está a la altura de las circunstancias... ...que está dispuesta a luchar... ...que está dispuesta a cambiar las cosas... ...sabes, que le da igual los obstáculos que se pongan eh, encima de la mesa... ...que eh, no son simple mano de obra barata la que explotar aquí todo el mundo tiene cabeza, tiene cerebro, puede participar... ...y además que la democracia directa, la democracia de los trabajadores... ...la democracia en la que nadie esté por encima de nadie es posible. y mucha gente que lleva muchos años luchando y que visto, estaba viendo que las cosas estaban muy paradas... ...toda esa cuestión de que la generación nuestra estaba parada, perdida... ...sin saber dónde estaba, yo creo que se ha visto que no estábamos parados ni perdidos... ...lo que estábamos era hartos de, de todo este tipo de, de cuestiones... ...y yo creo que eso, que para mí el 15M ha sido un surgir de la vida... ...una hora de esperanza, si quieres llamarlo así... ...en un poco ñoño, pero ha sido para mí eso... ...principalmente vida. Una de las cosas más importantes que he pasado en mi vida... ...seguro, si no, no habría dejado todos los exámenes de junio... Eh, ...para septiembre... Eh, ...y también la posibilidad de, de encauzar toda la energía que yo tenía... ...a la hora de cambiar las cosas, todas las ganas... Eh, ha sido una posibilidad maravillosa de encauzarlo con un grupo de gente genial. Yo creo que es el comienzo de algo que puede ser muy grande, pero lo que hay que tener claro es que es el comienzo de. Y es algo que necesitaba la sociedad española, así como todas las sociedades de todos los estados sumisos a los poderes financieros, que es el pueblo activo, el pueblo unido organizado, políticamente activo y con presencia en las calles. Para mí el 15M significa el triunfo de las personas sobre, sobre el poder. Significa el triunfo del amor sobre, sobre el desamor, lo que representa. El 15M para mí me parece un espacio donde las personas que llevábamos tiempo enfadadas porque no nos gustaba la, el sistema que había, y nos gustaba la manera de relacionarnos,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 ni un grupo más, no es algo cerrado, establecido y concreto. Ni quiero que nunca sea. El día que el 15M sea, eh, supongamos tal cosa, tal otra, y el 15M como algo más pierde, de deja de tener sentido. Pues mira, es una gran esperanza contra esa tendencia que había, que es de los jóvenes que iba a ser, que, que no se movían, que no teníamos en relevo los mayores que hemos estado en esto ya durante muchos años. Pues esto ha sido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 Si mañana las calles se vuelven a llenar bajo el nombre de 24J, pues fantástico. O sea, no, tiene, no todo acaba y empieza y acaba en el 15M, ni mucho menos. ¿no? Para mí el 15M es una explosión de la subjetividad social y por lo tanto una revolución no entendida en sentido histórico o clásico, sino una revolución de molecular, no estructural, no molar, que lo que ha producido es una nueva manera de sentir y de, de, de verse atravesado por la política y de darse cuenta de que la política es el arte de transformar lo social y que eso no necesariamente pasa.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 yo no estoy indignada, yo estoy dolida por las injusticias y me mueve más que la ira, la razón y la empatía. Y por tanto, una vez que se ha producido esa explosión de la subjetividad en este país, que se suponía adormecido, nada va a volver a ser lo mismo. Eh, ningún partido puede a partir de ahora eh, legislar o crear un programa teniendo obviando todo lo que ha surgido a raíz del 15 de mayo de 2011. Y, y en ese sentido, repito lo que decía antes, ¿no? en ese sentido, es imposible calibrar hoy por hoy las consecuencias a largo plazo de lo que ha supuesto el 15M, porque las subjetividades varían, se van cambiando y de eso se trata, de que, de que cada día cambie. El 15M ha sido una explosión de la subjetividad social y las próximas generaciones lo van a heredar y lo van a agradecer. Es sobre todo llamar a la, a, a la capacidad de cada uno a, a ser más fuerte mentalmente y, y en nuestras acciones también todo eso <risa>